Hace muchos años atrás, personas en el mundo entero notaron que los fenómenos climáticos de la naturaleza obedecían a cierta energía que circundaba en el medio ambiente. Es así que ellos observaron las tormentas eléctricas y desarrollaron así una teoría para el electromagnetismo. Ellos pudieron ver en los fenómenos climáticos cierta energía condensada que sin este fenómeno no podía verse. Es así que ellos comprendieron la existencia de un éter lumínico que estaba en todos lados y que de condensarse podía responder a los más diversos fenómenos que la naturaleza nos puede ofrecer. Es así que personas como Edward Leskin desarrollaron prototipos de máquinas capaces de jugar con los fundamentos universales de la gravitación de la materia Edward Leskin desarrolló una máquina circular Y con ella desarrolló antigravedad E hizo un castillo de corales con bloques de toneladas Es así que hoy por hoy Edward Leskin es una incógnita para todos los físicos del planeta, ya que no entienden cómo funciona su máquina. Pero si nosotros notamos ciertos aspectos de su máquina, vamos a ver que nuevamente el generador Runkorf entra en juego. Vemos un salto de chispa, Spargap, una chispa fría de aether, un imán que polariza la chispa... ...y con eso ya puede crear los más diversos fenómenos. Es así como con pocas cosas podemos armar una nave espacial... ...generando resultados en el aéter. Muchas personas piensan que la construcción de una nave espacial... ...se trata de complicados manejos de la más última tecnología... ...combinado con materiales únicos e inconseguibles... ...materiales tan raros que ni todos los laboratorios del mundo... ...podrían juntar esos materiales para armar una nave espacial... ...cuando en realidad la nave espacial consta de pocas cosas... ...ya que el descubrimiento de este fluido llamado aéter es el que protagoniza todo y dentro del de cual el hombre no puede verlo y es por eso que trata de diseñar naves espaciales muy poderosas, cuando en realidad una nave espacial consta simplemente de una carcasa de madera revestida en chapa de aluminio con un motor que genera el fenómeno el cual estamos describiendo, llamado comúnmente como antigravedad el motor del ovni genera antigravedad puede ser un motor eléctrico puede ser un motor gravitacional producido con ondas escalares salidas de giroscopios que pueden estar de A3 o de A4 estos giroscopios crean ondas escalares que son recibidas por un baricentro donde se va a encontrar un giroscopio móvil que es el que lo comanda desde la sala de pilotaje y un generador de energía radiante para electrificar la carcasa este generador de energía radiante consta de un disco de cobre unido a un eje de cobre lleva un imán fijo con el polo norte apuntando hacia el disco de cobre. Es así como si nosotros hacemos girar el cobre, el disco, cuando llegue a una velocidad, doblará las líneas de campo magnéticas del imán y las convertirá en energía radiante es así que nosotros a través del de eje de cobre del disco y el disco vamos a obtener una diferencia de potencial. Normalmente bueno, se apoya sobre el eje algo para obtener eh, la energía negativa y se le apoya un cepillo de cobre sobre el disco en el extremo para obtener el positivo. El tema es que nosotros estamos hablando de negativo y positivo, pero dentro de otro ambiente que no es el eléctrico, sino en el, es el energético, donde se mueve la energía magnética y radiante de la éter. Nosotros estamos viendo ahora un dispositivo que perpendiculariza las líneas magnéticas de un imán y las convierte en energías radiantes y las recoge con un cepillito de cobre por el borde del disco de cobre. Hay varios modelos, esto ha sido observado por muchos físicos científicos en todo el mundo, estas máquinas tan simples como la de un disco de cobre girando sobre un imán, está prácticamente casi en todos los laboratorios, pero, oh sorpresa, estas máquinas solamente se usan para observar el fenómeno. Hoy estamos viendo por primera vez que este fenómeno observable en laboratorios puede ser una muy buena fuente de energía para una nave espacial nosotros de esta manera ya tenemos nuestro primer generador de energía radiante para poner la carcasa de una lenteja de madera revestida de chapas de aluminio y que con eso ya puede abrir el aéter y bueno, ya tenemos uno de los procesos listos que sería abrir el éter. Si nosotros nos fijamos mejor, un poco más, vamos a ver que hay un giroscopio en el medio y giroscopios estabilizadores a los costados. Esos giroscopios estabilizadores son ruedas pesadas porque tienen una, una linda masa con la que al comenzar a girar también van a perpendicularizar la energía que viene de arriba. Y la energía que viene de abajo. Es de esta manera que a través de sus bordes, al igual que el disco de cobre, van a perpendicularizar energía electromagnética del aéter, ya no de un imán, sino de la éter. En un giroscopio estabilizador, la energía del éter perpendicularizada crea por así decir, como una falda para el giroscopio. Es así de esta manera, que el giroscopio cuando empieza a girar, comienza a tener como una falda etérica, que es energía radiante, que se va condensando en los bordes, en los extremos del giroscopio, y va formando anillos más condensados, más densos, esos anillos crean antigravedad. O sea, que lo que estamos viendo ahora en pantalla, una rueda girando, crea antigravedad. Entonces nosotros diremos, ¿pero cómo puede ser tan simple el proceso? Bueno, he aquí la trampa. Con un solo giroscopio creas un equilibrio. Por así decir, para el ser humano puede llegar a ser despreciable pero es algo observable empíricamente. Si nosotros ponemos cuatro, tres o cuatro giroscopios, estas ondas que emiten los giroscopios, ondas escalares, van a llegar a un baricentro y se van a encontrar cuatro fuerzas, tres o cuatro fuerzas, mezcladas en un baricentro estábamos hablando que son fuerzas escalares, quiere decir que está dentro del ambiente subatómico, por lo tanto responden más a cuestiones etéricas que físicas. Por lo tanto es así que con los tres o cuatro giroscopios girando, la nave pierde el peso. Es ahí donde nosotros vamos a decidir si poner un giroscopio manual... ...como en el caso del OVNI de Tesla, o poner un motor de implosión, como la figura que estamos viendo, que pertenece al OVNI, más que nada sería una, una estilización del OVNI de Tesla. este estamos viendo el OVNI de Tesla, pero en vez de el giroscopio en el medio, tiene un motor de implosión creado por Carl Chapeller... Este motor de implosión tiene elementos muy interesantes para observar. Y el primero de todos es que en el medio del motor no hay nada, hay aire. Luego vamos a ver dos imanes que están enfrentados por sus polos en atracción, pero vamos a ver que están no, no están pegados, hay aire. Es ahí donde una partícula de aéter se detiene gracias a la atracción de los dos imanes en ese lugar la zona crítica de dos imanes que están en modo atracción es tan fuerte que crea una velocidad tan hiper rápida iónica que provoca que la partícula de aéter en su giro helicoidal se detenga y se inflacione en ese pequeño lugar que nosotros vemos entre los dos imanes, que en realidad para una partícula subatómica, es un universo. Por lo tanto, es en ese lugar, y no en otro, que se da el fenómeno de la disrupción subatómica de Aéter. Podemos ver que estamos usando una bobina partida con dos imanes a modo de spark gap, a modo de salto de chispa, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es generar una corriente iónica magnética tan rápida que pueda detener una partícula e inflacionarla y al mismo tiempo bombardearla con anillos magnéticos nucleares débiles provenientes del disco de aluminio central de la esfera capacitor de esta manera es que nosotros vamos a poder pilotear un OVNI. Hay historias que hablan de que solamente lo podés pilotear con una torre de Tesla. Yo no sé cuánta verdad tenga eso, pero te voy a decir que con un motor de implosión vos ya podés volar un OVNI sin necesidad de ninguna torre Tesla. El OVNI por sí solo crea la disposición de la fuerza necesaria para poder elevarse ...está despegado de la Matrix, o sea, eh, se maneja como una partícula... ...por lo tanto la idea de una torre como una necesidad de, de tener una fuente en el aire de energía... ...para abastecer el motor de un OVNI es falsa. ¿Mm? El tema de Tesla y su antena con la punta de una ferita... ...respondía a la necesidad de transmitir energía radiante... ...pero no de hacer volar un ovni... ...simplemente emitir energía radiante. Él había agarrado los dos hilos de los extremos de la bobina de inducción... ...del generador de Runcorf, ...y uno lo mandó a tierra y el otro lo puso en su antena... ...y descubrió que a través de la capacitancia de, de, de los capacitores... ...que hacen de filtro entre medio todo esto... Se podía dirigir la energía donde quisiera y es así también que desarrolló medios iónicos muy potentes como el rayo de la muerte con este tipo de fuente de energía que filtrada con frascos de aceituna revestidos de aluminio por fuera y por dentro a modo de capacitor ya podés filtrar la, la energía, dejar de un lado la corriente eléctrica y manejar únicamente la corriente, la energía radiante esta, esta forma que estamos viendo del generador de Runkorf es muy peculiar, tenemos el Spark Gap al medio como si fuera en el pecho de una persona tenemos las dos esferas como si fueran las manos esto nos muestra algo muy fenomenal porque está como replicando al cuerpo humano las esferas serían las manos y el salto de chispa en el medio sería el mismo lugar donde en nuestro pecho se aloja la partícula primogénia la partícula de aéter entonces es por eso que esta fotografía que estamos viendo de tesla nos está queriendo mostrar eso que tesla había logrado una frecuencia de aéteres para poder usar el cuerpo como un medio bioeléctrico y de ahí los fenómenos. Siempre me pregunté cómo empezó todo en su cabeza y siempre termino en lo mismo, en su gran espiral. En su gran espiral de cobre con barras de aluminio que generan que se... ...genere una concentración de energía en el medio de la espiral. Y siempre pensé que esta espiral a Tesla le había como estimulado la glándula pineal. Ya de por sí hablar de un generador de Runcorf y un pequeño sistema como para hacer oscilar esta energía... ...con eso ya estamos hablando de que nuestro sistema bioeléctrico comienza a tomar... Otra actitud con respecto a la energía, la influencia es muy fuerte, por lo tanto las personas comienzan a incrementar su inteligencia, comienzan a incrementar su conocimiento acerca de la energía, ya que es, son, son los pasos reales para conocer el verdadero fundamento de la energía. En este caso estamos viendo la figura básica de un generador de Runkorf con un oscilador de pelotitas más una radio. De esta manera no solo se podía enviar energía por el aire, sino que también transmitir datos como el código Morse o las primeras palabras. Pero ya de por sí podemos ver el esquema básico de cómo hacer que la energía se comporte de esa manera para poder recibirla de otro lado y usarla. Estamos viendo lo, lo que en ese momento fue el boom. Y que luego fue reemplazado por los transformadores modernos que no hacen lo que hacía el generador de Runkorf. Por lo tanto, eh, nosotros estamos viendo dónde estuvo el salto de la tecnología y que a la vez se nos ocultó que el éter es la energía libre. Así que bueno... Amigo, amiga, te dejo un abrazo de corazón, quiero que sepas que esto que comenzó no va a parar y que el ensamblaje, y el armado, la construcción de una nave espacial depende ahora de cada uno de nosotros, ya que comprar los materiales necesarios para poder emprender la misión de armar una nave espacial es ahora ir a la ferretería a comprar las cosas, como podemos ver eran todo cosas que son conseguibles, nada de lo que estamos viendo es inconseguible el éter es el protagonista de esta historia, está todo el tiempo ahí esperando que nosotros lo sepamos utilizar y por lo tanto ampliar nuestros horizontes, te dejo un abrazo gigante y bueno me despido de vos. Hasta el próximo video. Chao. Muchas gracias.